¿Conoces Cybersecurity PeopleCentric? Protégete de ciberataques, robos de datos y estafas online de la forma más eficaz posible. Cybersecurity PeopleCentric es la plataforma para crear cultura de ciberseguridad en empresas del sector automoción. Además, mejora la comunicación y el bienestar digital de los empleados, aumentando su productividad y satisfacción personal. ¿Y cómo lo hace? De la única manera posible, capacitando de forma personalizada a todos los empleados de la organización en protocolos básicos de ciberseguridad y técnicas preventivas de ciberataques. Pero también evaluando individualmente sus conocimientos, monitorizando a través de simulatos de ciberataques dirigidos si se utilizan las medidas de ciberseguridad y, finalmente, acreditando a cada empleado y midiendo el nivel global de exposición al riesgo, así como la mejora conseguida tras el programa Cultura de Ciberseguridad. ¿Por qué lo necesitas? Porque la ciberseguridad es algo que aplica no solo a los sistemas informáticos, también lo hace a las personas usuarias de la tecnología. Un solo empleado que no haga un uso seguro de ella, puede poner en riesgo a toda tu organización. Tanto es así, que a día de hoy el 85% de los ciberataques a empresas se realizan a través de los empleados, utilizando técnicas de ingeniería social. Los ciberdelitos aumentan exponencialmente, lo escuchas cada día. Su impacto en 2021 alcanzó los 6 billones de dólares. Solo en España los ciberataques aumentaron un 146%, lo que indica que el cibercrimen se ha convertido en una industria organizada y que ya no se trata de si seré o no seré víctima de un ciberataque sino de cuándo lo seré. ¿Y qué gana mi empresa? Con Cybersecurity Centric abordarás la transformación digital de tu empresa con seguridad y garantías. Además, tus empleados aprenderán a gestionar mejor su relación con la tecnología, cuidando así su bienestar digital. Algo que en Estados Unidos se ha denominado Well-Being Corporativo, porque se sabe que impacta directamente en la capacidad de concentración, proactividad y creatividad de las personas, o lo que es lo mismo, la productividad, la competitividad y los resultados económicos de la empresa.